Craniana, obviamente nosotros somos Cranion, el poder del rock y estamos aquí para deciros a ustedes tíos cómo pasamos navidad y año nuevo vida nueva empezamos con el buen lío <risa> ¿qué tal? ¿cómo están? A la verdad es que fíjense que pues yo no hago así como que algo fuera de lo común ¿No? yo regularmente pues me la paso con, con la familia este año pues iba a ser diferente pues, por, porque ya está ahí el buen Jerónimo, pero pues regularmente solo estoy con la familia y la pasamos bien cenamos, todo el, el, al otro día siempre este, en el recalentado a mí me, me toca preparar las tortas porque dicen que me quedan entonces sí. hago tortas de bacalao, hago tortas de pierna, hago tortas de, de lomo entonces, pavo. Sí, sí, de pavo, sí. de, pavo así. Sí, de todo lo que yo hago, hago, tortas en los sí. super baguettes. Acá, uh -huh. de, las caliento ahí con su verdadero de mantequilla por sí, ¿no? no, me queda bien sí. chida, ¿no? sí, sí está chida. Sí, y la verdad es que cuando si estás medio crudel y te echas una tortita de esas con una cerveza bien fría, una o sea, noche se buena, Se te arroja el mastique, pero te pero <ríe> sí, todo. Tira, Así es como paso la Navidad sí, con la familia. Si quieres, paso, familia sí. sí, porque cuando a un, a uno anda a se le antojan cosas irritantes, ¿no? Y luego el de atrás paga muy caro. ¿Y tú? ¿Tú yo, tú? tú, tú? Yo, yo, yo. yo pues igual, o sea, no hago como algo muy fuera de, de lo común, o sea, es estar con mi mamá, preparar la cena clásica tenemos que medirle porque somos dos Y <risa> entonces es hacer espagueti, el pavo y todo eso y pues ver películas, escuchar música, cenar y yo pues jugar playstation todas las noches <risa> y pues en el, al otro día pues es igual como estar acostado las típicas tortas, ver películas de navidad, sí. estar echado, sí. el estar... Entonces pues también disfrutando, ¿no? Descansando. Sí, porque... Pero es que eso es lo chico. Uh -huh, sí, que Que apartas ese día para eso. Uh -huh. Muy chico. Sí, exacto. Yo, pues así, muy tranquilo. ¿Tú? Yo. Y yo paso la Navidad con. Yo creo que la voy a pasar con mis padres. poquito. poquito. Vamos a, a cenar levemente, acá un pavillo tal vez. Y después iré a casa a dormir temprano para ver a los playaos al otro día, muy feliz, pero no sé si es domingo, pero voy a ver los playaos y eso haré en navidad muchachas <risa> yo pues, yo me voy a mi rancho a Querétaro y allá me lo voy a pasar con mis hijos vaso rancho sí, Ajá. El rancho. a su rancho hacemos ceguita acá rica, un buen vino va <risa> rancho <¿De> <risa> <risa> es verdad normalmente nos la pasamos eh, así bien tranquilos en navidad, eh, cenamos nos damos el abrazo <risa> Te claro, agradecemos este, ¿cómo se llama? Pues platicamos lo que nos ha ido dejando cada año, va creciendo. Al otro Ay. día del pues, recalentado, igual con los amigos que tenemos allá, si se puede, si no pues solitos, a sacar a los perros un rato, y a pasarse las reglas. ¿no? Sí. Normalmente nos gusta ir a echarnos una. si nos pasa un poquito los vinos a. Y a mí, pues, irnos a pues ni les gusta, claro, no. <risa> ¿No? <risa> no, no, no, una, ¿no? es raro, es raro, es raro. Una, una birria o, o, este, o una barbacoita por ahí en los pueblitos de, de alrededor. Uy, ya está. Y pues, a gusto, chis. ¿no? Y así va a ser la Navidad. Yo, como sabrán, aquí mi domadora, mi patrona, es francesa, entonces nos toca estar hoy a ver a su familia y pues la voy a pasar allá. Entonces, este. O sea, pues me el... la voy a pelar con los romeritos. Me la voy a pelar con el pavo. ¿Qué con la piernas. Con el bacalao que no te gusta. No, eso de todas maneras. No, no. En fin, pues sí, sí es diferente. Es muy diferente. ¿Qué cenan dos? Híjole. Pues una. Cucitos ¿no? <risa> sí, ah, de mil poquitos. Sí, no. Aparte. Aparte, no, si no. me creen que estoy gordo nada más porque así no, cabrón. Tratado como pinche y allá sí son de nuestro árrio, cabrón. Entonces, este sí, te sirven unos luego ¿sí? sí, me gustó ahora ya, sí, mañana. <risa> <risa> pues así va a ser mi Navidad. Eso sí, ahí donde viven, deba. Entonces sí está chido, ¿no? La verdad. Pues vamos aquí no... Aquí nomás puras nieves de guanábana, limón y grosella. Es lo único que sí, sí está chido para mí. Eso es, eso es lo que va a ser mi Navidad. Ah, bueno, al día siguiente pues sí es salir con los niños a ir a armar este, los muñequitos y agarrarte a putas por la nieve. Y si pues, sí, no, sí, te ascultas tú, te la pelas tú porque... Sí, cabrón. Ya nos acostumbran lo que... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, está cabrón. Eh. O sea, eso de estar en otro país sí es cabrón. Y la neta, los mexicanos sí con la comida la sufres, ¿no? sí, sí claro. Es que somos muy... Somos, la neta, amamos la cocina mexicana porque es muy rica. ¿no? Pues ¿sí? y Por eso es patrimonio cultural de la humanidad. ¿no? Pues sí. también la francesa, pero no vas a... Francia, cabe ¿cuántas veces en este país? ¿no? Como tres. Y, pues aquí cada estado tiene pinche mil platitos. Sí, pues, tiene gastronomía no, eh. local. Pues, nada más si te vienes aquí a la capital del taco, a la capirucha de la puta, ¿sí? <ríe> Como dicen todos los, sobre todo los norteños, aquí todos lo ponemos en un pan y en una tortilla. En un bolillo. En un bolillo, con las tortas, entonces sí, sí, sí, sí, sí, sí voy a estar niñas. pero de ahí en fuera, lo chido es estar con la familia, este, pues esa también, mi familia, la de allá, y pues no los vemos más que pues cuando se puede, ¿no? Entonces, eh, ese es el espíritu navideño. A mí, cuando estoy aquí, me encanta estar viendo las películas de cuando nació Jesús, me encanta me regresa Gacho a mi sí, también, sí. así me sí. me encantaba, el niño del árbol y poner mi nacimiento y todo eso. Y bueno, este año eso lo voy a extrañar, pero, pero ese, ese es, ese es el, el, el rollo de la Navidad, con ¿no? festejar a nuestro Dios, a nuestro Señor, y, y bueno, a mí eso sí me conmueve y me, me motiva muy Gacho y, y, y, y gruexo, gruexo, y ¿Alguien más quiere agregar algo? a. Pues sí, Que pasado. nos platiquen también, eh, Sí, los ¿Cómo, ¿Cómo se la pasan? No, y estaría sí. chido que igual después de que ya pasó Navidad, que nos escriban y que nos digan qué tal les fue. ¿no? Así sí. Es. Estaría bien chido sí. qué tal les fue. Si les regalaron algo, nada más les hicieron. Ajá, más, ¿sí? o si se portaron mal y les trajeron un pedazo de calabrote, digo, de, de, de, de carbón, ah, carbón. Ah, sí, sí, ¿no? sí. sí, sí. Ay, qué sí. gusto. No sé, sí, no, Perdón, perdón, me confundí la palabra. No me acordaba cómo se decía. Sí, pues sí, nos digamos, amor, que, nos digan, que nos digan, ¿no? ¿Qué onda? Sí, que nos escriban ahí, que nos digan, dinos cómo te la pasaste, qué este, que tomaste, qué comiste. Si sí, no eres de México, ¿qué hiciste? ¿Qué te sí, Así es, fíjense, ya les voy a comentar algo bien vaciado. Allá no te puedes poner jarra acá. ¿Por okay. qué? Porque estamos en altura. Está, estamos más altos nosotros que ellos, con todo el que se sí, los Alpes. ¿no? Vamos a los Alpes, están más más ¿Sabes más pega menos? ¿eh? Entonces no, no te pega, no te pega. Ah, sí, ah, está, a la... ah está bien, está bien, ¿no? Y sobre todo los. los... No, sí, no, y el oxígeno ahí es purísimo. Sí, uh -huh, entonces sí, eso ayuda a que no te. No te la no te la pegues. Entonces ya está eso, cabrón. No no, no, no, no, no, no porque así no amanezco crustáceos Así ya la to. Sí. Si ya ya te pusiste bien chavo, da. Dice ya todo ¿tú ¿tú? y la, la chingada, yo. Vamos a querer el pelo, ni pelo. Sacabudo, pero no más no, no. Ah, se <risa> está haciendo, eh como dice pipo people. Y people machos dicen. Sacándole. La tomando este otra cosa que me gusta. ¡Los besos entre cabrones, mis niños! Ah, sí. me, los, me, los sí. ¡Me los tengo que chutar! ¿no? ¿Qué oh, me lo <risa> sí. sí, pues los tíos de mi vieja llegan y cuando se sus varios me ¡Oh, hijo de tu piso! ¡Olé, bigotito! bonito, bigotito! ¡Olé, bigotito! Esperamos que nos escribas, que nos digas tú qué onda con la Navidad. Y pues, bueno, sin más, por el momento, nosotros somos ¡Gramion! el poder del rock. No digas si, Fijui. Podemos, <risa> <Nos> por Cuídate <risa> bien y nos vemos en la gente. <risa>